Hola Luis, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenos días, ¿qué tal Miquel? Eh, bien, hoy queríamos hablar contigo sobre la campaña de agua que llevamos ahí también bastante tiempo eh, desde ISF, desde Cataluña empezó, ¿verdad? Uh -huh, Pero, bueno, correcto. Más. Y un poco comentar ahí, pues eso, cómo, cómo ha ido durante tantos años, ¿no? Yo recuerdo que fue en el 2003, quizás, cuando empezamos. Sí, eh, aproximadamente 2003. Un poquito antes quizá el, el, el tema es que eh, la, la, la trayectoria que llevaba en esos momentos SF Cataluña estaba como, bueno, tenía un bloque muy potente de proyectos alrededor del sector del agua, ¿no? el proyecto El Salvador tenía mucho peso el tema, del, el tema del agua, y bueno, yo creo que sería justo reconocer que hasta esa época nuestra trayectoria en, en el sector de la cooperación era una trayectoria digamos relativamente clásica de cooperación al desarrollo, no pretendíamos ser punta de lanza en muchos temas, pero siempre alrededor de la cooperación clásica de proyectos, eh, un contraparte ¿no? en, en, en, en el sur eh, con la cual bueno se hacían los planteamientos conjuntos, pero no dejaba de ser eh, un planteamiento relativamente convencional hasta que yo diría que a inicios del año 2000, empezamos a, a, a analizar, eh, a darle más peso a todo lo que son las causas ¿no? de, de esas situaciones que nos empujaban a hacer ese tipo de proyectos. Eh, eso no solo pasaba con el, con el área de, de agua, también pasaba con la energía, con, digamos, en general. ¿no? Y alguna serie de, de ONGs ¿no? con las que trabajábamos en Águara en nor sud también estaban haciendo un creo yo, un planteamiento similar, ¿no? Estaba en ese momento Veterinaris eh, eh, Sense Fronteras, no, también estaba en Trapoblas, creo que íbamos un poquito compartiendo discurso con estas organizaciones. Y quizá, y quizá, Luis, también porque pues sabemos mucha gente como tú, pues habéis estado en, en movilizaciones alrededor pues, de, de la deuda, ¿no? De cosas eh, sí. un poco muy vinculadas a lo que, que ¿no? estamos haciendo aquí, el contenido político o, como que ya tenía empezado a tener una... Sí, un peso, digamos ¿no? que, que fue el... el, el nos nos coincidió con el ciclo de movilizaciones que arranca ¿no? con Siate, el año 99, 2000, la consulta de la deuda, la visita del Banco Mundial a Barcelona, las, las reuniones del Banco Mundial en Praga. Es decir, hay una emergencia social vinculada temas, a temas globales eh, al, al cual este grupo de, de organizaciones eh, no somos impermeables ¿no? y nos vamos, nutriendo, nos vamos nutriendo de eso. Eh, también recuerdo ¿no? los voluntarios que iban llegando de la universidad. Que antes era más tener la experiencia en el sur y, y luego venían con planteamientos más, más, más, digamos, holísticos. ¿no? Entonces creo que fue un tránsito muy natural ¿no? y, y, y al revés. Lo sorprendente fue que muchas ONGs no se subieron a, ese, a, ese, a, ese, a esa evolución. ¿no? Y entonces empezamos a, a analizar mucho más eh, ¿Cuáles son las causas y, y qué está pasando? ¿No? Entonces, es cuando te das cuenta que muchas de las cosas que están pasando, pues, donde trabajábamos, en El Salvador, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, también están pasando de alguna forma aquí en, en Cataluña o eran causadas por... Por, por ejemplo, multinacionales que tenían su base en, en el Estado español, ¿no? Entonces... Yo creo que ahí, Luis, perdona, yo creo que ahí hay el episodio de Cochabamba, y toda la guerra de Cochabamba, ¿no? Que había pasado sí. hacía un año, dos años, un poco sí, antes. Año, de 2000, ese tiempo. año 2000, es año 2000. No, hay, hay, hay, como Berengoa, ¿no? ahí. Sí. hay hay un boom en el cual... Eh, bueno, yo si dos... No sé si puedo entrar tan en detalle, ¿no? Recuerdo que eh, tenemos un planteamiento de... de, de de, de tener una línea de trabajo específica. no y Es cuando empezamos a pensar desde SF de tener algún liberado o liberada en ese tema. ¿no? Y es, es 2002, 2003, 2003, creo, no más o menos. Eh, y yo tengo así como dos grandes momentos eh, fundacionales en mi cabeza. ¿no? El primero es el viaje que hacemos, ¿no? varios y varias voluntarias de SF, al Foro Social Mundial del Agua en Ginebra, donde ahí te das cuenta que hay N... Movimientos, organizaciones a nivel mundial que están trabajando eh, en un enfoque de derechos ¿no? sobre el tema del agua. ¿no? no se trata de construir letrinas y abrir pozos, sino se trata de identificar que, que, cuáles son las causas que producen ese fallo estructural. ¿no? ese es, Yo creo que ese es uno, uno de, los, de los momentos. Y dos, es que cuando nos fuimos a trabajar entramos muy en contacto con esos colectivos. Recuerdo, por ejemplo, el trabajo que hacía el, el Transnational Institute, por ejemplo, ¿no? donde el, el, el segundo liberado que tuvimos, ¿no? que fue Jaume, ¿no? eh, empezó a interaccionar mucho con esa gente, empezamos a hacer incidencia política, nos sentimos que estamos empezando a hacer incidencia política y que hay una componente de la cooperación paliativa ¿no? y una componente más transformadora. ¿no? Y vemos de que sin el trabajo de, de incidencia, ¿no? que sería como el, el, el, la evolución de la EPD que hacíamos, ¿no? es decir, pasamos a la incidencia y eso pasa pues, a ser el, a, ser el, a ser el, digamos, agarrar cada vez más peso, hasta el punto que yo bueno, pienso que en estos momentos, por ejemplo, en, en Cataluña, en Barcelona, SF es mucho más conocida por sus acciones de incidencia política que no por sus proyectos de cooperación en, en, en allí donde se está trabajando, ¿no? Cuando hace, hace 20 años era completamente al revés, ¿no? Bueno y sigue y sigue habiendo una visión y sigue siendo muy difícil eh, explicar que eres una organización de cooperación, pero también eh, tienes tus más y tus menos con el sistema, ¿no? De, en fin, que intenta privatizar algo, que, te, que intenta tener una una gestión diferente eh, y sigues escuchando la canción aquella bueno, como lo de yo no soy de izquierda ni de derecha no, no, bueno, es igual que sea público público o privada, eso sí eso, eso sigue costando mucho eh, eh, explicarlo, ¿no? y la relación que pueda tener la gestión pública o la privada con el cumplimiento o no de el avance o no con el derecho humano al agua ¿no? o, o la visión incluso todavía de no, no, esto es una necesidad esto no es un... Esto no es un sí, sí, ha habido, ha habido una... ...una corriente, ¿no? incluso que trató de desacreditar esa visión de derechos, es de decir, bueno, ese tema es neutral, ¿no? no es tan relevante. Yo creo que es, que es muy ilustrador el, el informe del, del penúltimo relator de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, Ahora el, el actual es Pedro Arrojo, pero el anterior, ¿no? que era Leo Heller, eh, ha acabado su mandato esta, esta, este otoño pasado con un informe que es sobre los impactos de la privatización del agua en el cumplimiento del, del derecho humano y es, es demoledor. Y él hace una crítica, o sea, él en su prefacio ya apunta a que ha habido una corriente a nivel mundial tratando de eh, justificar que la gestión de los servicios básicos es neutra, ¿no? Y eso se, se cae hecha se pedazos, ¿no? Entonces, es... Vamos, es que era, era contraintuitivo ¿no? decir que, que la gestión es neutra porque no es lo mismo un gestor que su objetivo principal es, es retribuir dividendos a sus accionistas que un gestor en el cual ese interés desaparece y, y es el, el, el servicio público. ¿no? Entonces, bueno, o sea que, que nos parecía un poquito absurdo trabajar en proyectos de agua sin parar la atención a este elemento que nos parecía que nos parecía fundamental bueno era también yo creo que mucha gente se sentía muy bien eh, como huyendo un poco de la realidad ¿no? no conectando lo que pudieras hacer con lo que estaba pasando aquí y llevándose su hobby por decirlo o, o su redención de culpas <ríe> muy, muy lejos y no, no, bueno yo creo que no sé si hace falta eh, darle muchas vueltas, pero nos, nos generó muchos problemas, ¿no? Porque había sí. eh, mucha gente que situaba su activismo pues, en, en la viabilización humanitaria de sus conocimientos, ¿no? De, bueno, esto que he estudiado de, de la carrera, venga, nos vamos a El Salvador o a Ecuador o al Camerún, hacemos proyectos allí y ya está. Pero no me jodas aquí o no, no me busques las cosquillas aquí, porque vamos, porque vamos a tener problemas. Sí, sí Como lo diría? en una corriente, Miquel, muy... Es decir, la tecnología nos liberará de todos los problemas. ¿no? Es decir, es un problema tecnológico. ¿no? Que no hay dinero para hacer bombas. Tal vamos cosa. a encontrar una tecnología adecuada. Ex que nos lo va a resolver. Y en todo momento el problema político de fondo quedaba soslayado porque siempre era un tema que se reducía a lo tecnológico entonces eso generó tensiones a la, a la interna y, y bueno también a nivel ¿no? de todo el territorio de, y, de muchas incluso no y, y un poco también para la gente que, que, que conozca incluso la cooptación aquella que ya empezaba fuerte en aquellos años de la universidad por parte de las multinacionales de caso aguas de Barcelona pero incluso otros otros bancos eh, en una organización que, que, que viene del mundo universitario como nosotros pues, pues, pues nos generó también sí. ciertos problemas, porque la categoría que estaba en la universidad se veía ahí como, coño, como, por dónde ¿no? Esto nos puede generar ahí una... Sí, fin, porque... ¿no? Que no es neutro tampoco por su parte, por la otra parte. Sí, el, el circuito de la financiación pública de la cooperación, pues parecía, parecía que podía entrar en crisis en cualquier momento. El tema del... del de los fondos propios a través de socios parecía que había como un techo de cristal ahí que es imposible no eh, que hay un momento que dices bueno hay que destinar más recursos a captación de socios de los que voy a ingresar y entonces parecía de que la, la cofinanciación por el sector privado podía resolver entonces las las, las eh, digamos había eh, la carne es débil no entonces había mucha, oye qué nos ofrece esto Ericsson qué nos ofrece esto esto el banco tal entonces eh, eso generó muchas muchas tensiones como mínimo, en nuestro caso, creo que quedaron bueno, fácilmente resueltas, pero a nivel territorial, pues, pues no tanto. Pero, bueno, creo que probó, probó ser que el enfoque, era, el enfoque fue el correcto. Yo, yo me quedo de, de ese momento, del, del, entre 2000 y 2005, que surgieron una serie de ONGs digamos, no sé si puede decir, modernas, ¿no? que, que habían trascendido y habían pasado de... ¿No? Estábamos en la segunda etapa, cooperación del desarrollo, ¿no? la primera, años, años 80, ¿no? el asistencialismo, cooperación del desarrollo, y hubo un grupo de organizaciones que hizo un salto al siglo XXI. ¿no? Es decir, es imposible entender la cooperación del desarrollo olvidándose del de el enfoque de derechos ¿no? y, y combatiendo la, las causas que generan tal diferencia de... Bueno, tanta desestructuración y tanta diferencia estructural en, en el planeta, ¿no? Y, y, y claro, cuando hablas de enfoque de derechos y al final estás hablando de multinacionales y de, ¿no? de actores que funcionan en Bolivia pero funcionan en España, al final es inevitable trabajar en clave de redes internacionales, antes, antes lo mencionabas, ¿no? Y, pero, no sé, yo tengo la sensación de que, bueno, fue todo un aprendizaje, ¿no? El, el trabajar en, en, en mode local y en mode global, ¿no? Claro, es Y eh, construyendo otros espacios, ¿no? Y, hostia, ¿cómo lo hacemos aquí? ¿Cómo, ¿Y cómo te eh, aportamos por otro lado? Sí, en, en, en el caso concreto del agua, Miquel, ¿no? que es el... Se nos generó una especie como de internacionalismo del agua. ¿no? Nosotros ahora teníamos nuestros... Trabajábamos bilateralmente y, y a raíz del trabajo a, se nos abrieron las luces, en, ¿no? Los ojos, quiero decir, en, en, en, en el encuentro en, en Ginebra con el, en el Foro Social Mundial del Agua... Entonces, se das cuenta que, que se empieza a articular todo, ¿no? Los compañeros de Bolivia que están luchando con no sé qué, los de Holanda que hacen investigación, los de Canadá que están haciendo no sé qué. Entonces, se genera un movimiento a nivel mundial que, que, que bueno, con el que conducimos conjuntamente, ¿no? Un poco la... la, la, la... Y creo que además SF pues, se, ha posicionado, se ha posicionado bastante bien, ¿no? Se ha posicionado muy bien y además con, con mucho digamos, con, incluso con mucho altruismo, es decir, cediendo las, es decir, es, cediendo las siglas, ¿no? A la gente de la SF se la conoce por otras cosas, ¿no? Ah, ostras, es, ah, la de la AP es de SF, ¿no? la de Agua es vida es de SF, ¿no? Es decir, ¿no? Es decir digamos, renunciando eso en aras de un objetivo, entonces, yo creo que fue muy, muy, muy importante y un acierto, ¿no? De lo contrario, estaríamos pues completamente estancados, ¿no? Incluso, incluso y... ves que, que la gente que en su momento fue rehacer este cambio... Hoy día lo está abrazando, ¿no? Era, era, era, vamos, era inevitable ese cambio. Sí, ahora se ve muy fácil, ¿no? Lo del enfoque, claro, ahora eh, muy no se ve todo facilísimo. Pues, tía, sí, pero en aquel sí. momento era como, uy, uy, no, no. Es que, a ver, la frase famosa era, es que tenemos que priorizar, no podemos estar, no podemos estar sí. todos, nosotros somos de cooperación, es decir, el sí. de derecho, eh, nosotros vamos a ser eficientes, ¿no? Era, porque el debate era mucho más de la eficacia, de la ayuda en, en aquel momento, no era, no era tanto el, el, la politización esa y el ir a las causas, ¿no? Oye, Luis, y, y, y en, en ese proceso, tú has mencionado a Iwes Vida, ¿no? A Vida, que fue ahí como un artefacto muy, muy importante, ¿no? En el que incluso ISF diluyó sus siglas, eh, abrazó, se coaligó con otra gente ahí para tener más potencia, para ocultarnos de los focos... ¿Cómo fue eso? Bueno, la, la, la, la, campaña, la, la campaña de Agua eh, tenía era Agua, un Dredd y no una mercadería. Esa era la, la, la campaña inicial con la cual se puso a trabajar SF. Eh, no había nadie más que trabajase ese tema desde una, desde una perspectiva, digamos... Eh, internacionalista, multinacionales, sí que había gente que trabajaba al tema del agua, ¿no? El, no sé, son los años que era, no sé, recuerdo que fueron los años de combate fuerte al plan hidrológico, tras del Ebro, por ejemplo, pero era un enfoque, digamos, de luchas locales, vinculadas al territorio, ¿no? ecologistas en acción, hacía mucha cosa, pero con ese enfoque no había tanta gente. no. Entonces, cuando empezamos a, a, a verter más, más, más kilocalorías de nuestra actividad en, en lo que pasaba en nuestro entorno en Cataluña, en Barcelona es cuando vemos de que, de que empezamos a, hay que tejer complicidad y estructurarse con otra gente entonces la marca I wonder tiene una mercadería era más, más propia de SF entonces de alguna forma había que había que trascenderla y buscar o, otra no yo creo que eso es más o menos en época de cuando el hoy es liberado, ¿no? El hoy sucede a Jauma como técnico de agua y entonces es, es cuando, ¿no? Eh, a mí cuando me plantaron el nombre, ¿no? I was Vida me pareció como un poco pasteloso, ¿no? Un poco pasteloso. No, no, no, esto no va a funcionar, me parecía como... Pero realmente a, a, a, vamos, ha encajado muy bien la marca, ha causado furor y, y bueno, ya se replican por el territorio marcas de I was Vida. ¿No? Aparece Igual Vida en Igualada, ya aparece Igual Vida en la selva, ya aparece Igual Vida en no sé dónde. Entonces, se ha quedado como, como, una, como una marca de, de lucha alrededor de, de todo lo que es el, el, el, eje, el eje agua. ¿no? Ahora mismo, pues, eh, yo qué sé, preparamos un manifiesto ¿no? para que han sido elecciones y todos los colectivos vinculados al agua, ecologistas, el Grupo de Defensa del TER, la plataforma del Ebro, los del BESOS, reconocen... La marca Ewes Vida como el paraguas que todo la glutina, ¿no? Entonces, ¿quién se pone delante en el, el quién firma quién? Ta? No, agua's vida, bueno, estamos ahí ya reconocidos, ¿no? Entonces yo creo que, que, que bueno, es una, una figura hoy en día in, imprescindible, ¿no? Y, y consigue una... darle lo que tú decías, ¿no? O sea, consigue darle hay un análisis muy holístico, porque al final tienes pues, a la gente, no sé, pero de ecologistas con, con el tema más. O la gente que luchó contra el trasvase, ¿no? O la gente que está contra las minas de sal en el Llobregat y los uh -huh. del desarrollo urbanístico en la Costa Brava, el litoral, el, el río Besòs, la Tordera... Sí, es, es, es como un... ¿no? Y, y bueno, y ha ganado un ascendente, ¿no? Pienso yo, ¿no? Es decir, hostia, Aguas vida dice, ¿qué dice? No? Es decir, se supone un rigor ahí, ¿no? Yo creo que, que una, uno de los puntos buenos de de, la, de SF es de que el... el el prefijo ingeniería ¿no? Daba, hostia, esto es, sol, esto es solvente, esta gente, ¿no? Entonces, IWAS Vida creo que ha mantenido ese <risa> rigor. <eso> es <risa> han estudiado una carrera. <risa> sí, no, no, exacto. Esto tiene, han estudiado muchos años, ¿no? Entonces, yo creo que eso le ha dado muchas, muchas alas, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues es eso, es que ya, ya... Se, se, se, menos los que estamos en SF, que sabemos que IWAS Vida, parte de SF, se ha diluido totalmente, ¿no? En un ejercicio de... De, de, de generosidad, diría. Y, y, y, ¿Y en qué consiste una campaña así desde la óptica de dentro de Aguas Vida, Aguas Vida desde la óptica de, de, de ISF, de ingeniería? Eh, ¿Cuál es el caballo de batalla? ¿El cambio este del modelo de, de privatización? Eh, ¿En qué, en qué estamos ahora, ¿no? eh, a, nivel, a nivel catalán es muy fuerte, ¿no? Porque seguramente todas las transiciones de modelos han, se han hecho ahí batallas importantes y las que las que sí. quieran. Y a nivel de todo el Estado, de Europa. Todo. El, el, ahora mismo yo me atrevo a decir que los ejes de trabajo son, eh, bueno, hay, hay un eje de gestión pública gestión privada, ¿no? La, nosotros éramos muy nos alimentábamos mucho de lo que ha pasado en Latinoamérica, pero la partida se ha acabado ya. O sea, la gestión privada se ya, ya, ya, ya fue. Ya fue ¿no? Ha habido una olada de recuperación de la gestión pública. Entonces, pues esos aprendizajes los estamos trasladando a Cataluña, que Cataluña ahora mismo es el... El kilómetro cero a nivel mundial de la gestión privada del agua, no hay ningún territorio en el mundo con la gestión tan privatizada como Cataluña y entonces ahora es, se nos ha convertido en un terreno de juego natural. Y eso es una línea de trabajo muy importante. La otra es eh, la vinculada a, a la implementación del derecho humano al agua en, en, en, en el Estado español y en, y en Cataluña concretamente, es decir, del, del palabrerío, cómo aterrizamos eso. Y eso ha hecho que haya un trabajo muy estrecho entre West vida y la, y la APE, ¿no? la Alianza por la Pobreza Energética, ¿no? y también con mucho contacto con la gente de la PA. ¿no? Pero bueno, tanto así como hay vida, está muy, muy cuenta con mucho apoyo de SF, la PAE también cuenta con mucho apoyo de, de SF. Entonces ahí ha habido un trabajo muy conjunto. Entonces todo lo que sea garantizar el derecho humano al agua a las familias vulnerables es una de las, unas líneas de trabajo prioritarias y es donde estamos entrando más más incidencia. Eh, a partir de ahí, pues bueno, pues tratar de articular todas las luchas que hay en el territorio, alrededor del agua, no, es decir, la península ibérica es un territorio muy estresado en temas de agua y las luchas son constantes ¿no? y reconducir el debate sobre priorizar uso doméstico, sobre usos industriales, agrícolas, eso está llevando también a y además es clave para que sepa, sepa tejer alianzas con el territorio. ¿no? Ahora mismo no, no es una ONG que tiene una sede ¿no? en en, en la calle Murcia no y tal, sino que es una ONG que trabaja eh, con muchos actores del territorio. También ha habido, aparte de con otras organizaciones del territorio, también ha habido ahí como mucho trabajo con, con las instituciones, ¿no? Es decir, uh -huh. con las empresas públicas, tú estás trabajando ahora en la, en la MAP o sea, ha habido ahí una... Una apuesta también, una, una coalición fuerte con, con aquellas instituciones, aquellas administraciones públicas que, que, que, que políticamente han hecho incluso un proyecto de la recuperación ¿no? de, la, de la gestión pública. Y eso a veces pues, no, no debe ser fácil. También por, por, por las acusaciones de cooptación ¿no? Ten, tenemos... A un antiguo voluntario trabajador de IESF, de, de, de concejal del Ayuntamiento de, de Barcelona. Y de vicepresidente eh, del de área metropolitana. ¿no? Exacto. Ahí hay, un, ahí hay muchas líneas ¿no? rojas o difusas o pisándose. no ¿Eso cómo, la, cómo se ha llevado? Bueno, eh, sí, y en la Cámara de Comercio, ¿no? <ríe> en varios lados, ¿no? Bueno, es, eh, es, no, no, no sé muy bien cómo analizarlo, el, el, yo creo que, que, que esa, esa legitimidad que, que me gusta pensar que SF tiene ¿no? y, y esas campañas que han durado, en el, sostenidas en el tiempo, han, han hecho que, que en muchas ocasiones SF o, o, o, o las campañas que han emanado de SF se han... Se han sean actores a los cuales a, con los cuales hay que contar o hay que tener en cuenta para, para, para hacer determinadas mmm, acciones en el territorio, no. Es decir, me acuerdo cuando por ejemplo el gran el gran proyecto no de la consulta ¿no? la um, consulta popular del ayuntamiento de Barcelona con la pregunta, es decir, ¿quién lleva el peso de, de, de eso es es ay, pues vida, ergo en ingenierías en las fronteras, no entonces ha hecho que, que, que, que tenga su peso su presencia y su y su, bueno, y su y su importancia eh, más allá de eso pues no, no tampoco sé muy muy bien dónde querías llegar Miguel pero bueno es cierto de que mucha gente que ha estado, que ha pasado por ese está en varios lugares ha conseguido que se impulsen proyectos por ejemplo no, el proyecto de, el me... vetro, que tú, de la MAP la asociación de municipios por el agua pública no es un proyecto impulsado por una serie de municipios y Ingenierías en Fronteras, ¿no? que, es, que es socio fundador de, de ese proyecto político, que es un proyecto político donde eh, para hacer incidencia política, difusión y apoyar a aquellos municipios que están haciendo el cambio de modelo de gestión. ¿no? Y ese festa está allí. ¿no? Es decir, cuando le, se le planteó a los municipios grandes, Sabadell, Terrassa, Badalona, Barcelona, oye, que en ese periodo también va a estar Ingenierías en Fronteras, a todo el mundo le pareció fenomenal, ¿no? O sea, que por eso te comentaba yo esa sensación de, de solidez ¿no? en, en, en su trabajo que hace que tenga ese reconocimiento y ese peso. Sí, pero que, que, que, que, que, que, que muchas veces el activismo se piensa como una cosa que se hace exclusivamente desde el campo de la sociedad civil y que muchas veces es esas apuestas, el colaborar, el hacer alianzas con partidos políticos, con administración, bueno, es un, es un terreno... Eh, pantanoso, eh, que muchas veces desde, la, ¿no? desde los colectivos, movimientos sociales, pues eso no, eh, no, no se ve muy no se ve muy claro, ¿no? Pues, pues al final, pues eso, ISF estuvo detrás de AMA, pero antes estuvo detrás de la Asociación Española de Operadores Públicos de Huesanamiento, de AEOPAS, ¿no? Sí. Eh, eh, bueno, eh, o sea, no, es, es una manera hasta cierto punto valiente. Pues porque la remunicipalización de una ciudad como Tarrasa o de todo el movimiento que se ha hecho en, en Barcelona, hay mucho dinero ahí en medio, ¿no? Entonces, bueno, que venga de una organización que, bueno, yo creo que, que se ha podido hacer porque hemos hecho esa transición y nos hemos querido colocar en, en, en algo que no era simplemente. Eh, pues eso, enviar recursos a los negritos de África, sino que, que era un cuestionamiento a un sistema, a un sistema global, ¿no? Sí. Yo, yo creo que... Sí, bueno, sí, para para, para pero... que lo entienda la gente que, que, sé que, ¿no? que al final... Esto... Se, ¿Se ha pasado un enfoque más de más de hobby o voy aquí porque tengo tiempo libre y una cosa más pasajera y estoy dos, tres años y luego tal, a... a a decir, hostia, es que tenemos una responsabilidad, ¿no? Es decir, vas agarrando peso, vas agarrando responsabilidad y ahora mismo el, el, en, te vas enzarzando en múltiples propuestas y, y digamos... Y esto no jugando, ¿no? Y, y que, que sientes una responsabilidad con tu entorno que quizá antes 20 años no la teníamos, ¿no? Y creo que eso es muy importante, es decir, el esto no es un no es un spray que vienes los jueves de tal a cual, decidimos tal y vemos unas diapositivas de cómo está Camerún, sino que realmente hay un compromiso social muy, muy fuerte muy, muy fuerte y, y pienso que ahora mismo es el valor, el valor añadido. Es decir, antes la gente, bueno, ese era una palanquita para poder ir a tener una experiencia en el sur y tal, y creo que eso ahora mismo ha ahora mismo cambiado ¿no? y la gente percibe que es... Yo lo siento así, como una de las ONGs, digamos, muy de referencia en, el, en, en, en su sector, ¿no? Y con un peso y una trascendencia que hace 15 años, pues ni, ni o hace 20, ni, la, ni pudimos imaginar, ¿no? Luis, y un poco por acabar ya, ¿qué hace qué hacen el voluntariado en, en las campañas? ¿A qué se dedica? ¿Participa en la elaboración de informes? Eh, hace seguimiento desde sus localidades a todos sus procesos de privatización, eh, hace puentes con otras organizaciones. ¿Qué es, qué es lo que hace si sí, tuviéramos bueno, gente en otros lugares que quisiera animarse? Yo puedo hablar por comparación, por lo que hacía, porque yo ahora mismo, ya sabes que no, no, no llevo, es decir, mi relación con SF es a través de la map, no entonces hay... Ahí... Hay por porosmesis capto, pero bueno, claro, yo llevo ya, bueno, llevo, entre SF el año 93, o sea, que ya, ya ha pasado un tiempo, y ha habido una cierta evolución. Antes los proyectos los formulaban los voluntarios, los justificaban los voluntarios, luego empezó a entrar uno liberado, que lo tengo por aquí cerca, ¿no? Que empezó a apoyar en eso. Y ahora mismo, por ejemplo, la campaña de agua tiene tres personas liberadas, ¿no? Entonces, ha habido un cambio. Entonces, esa parte más administrativa eh, ha desaparecido. Lo que, lo que da a los voluntarios es mucho liderazgo, pienso yo, político. El tema es que, claro, es decir, cuando llega un voluntario nuevo, se encuentra con que hay gente que ya mucho tiempo, que tiene mucho peso, mucho criterio y cuesta incidir ahí. Pero la parte más creativa y más de liderazgo político es, es una línea que, que digamos, que da mucho, mucho, mucho juego a los voluntarios nuevos que, que, están, que están entrando. Y, es, y esa parte más de proyectos es, yo creo que es un poquito, hay que ser honestos, es más como de supervivencia y de una actividad basal que nos permite hacer incidencia. Porque las cosas que ahora mismo está haciendo el grupo de, de agua y los grupos, digamos, que hacen más incidencia, la incidencia no la formulan. Formulan proyectos que les sirven para poder hacer ese tipo de trabajo. ¿no? Entonces, no sé, creo que es una línea muy muy interesante, si te interesa el tema del, del agua, si te interesa el tema de la energía y tal eh, ¿no? y me parece que, que SF ahora mismo es bastante punto de lanza en esos temas. Bueno y con derivadas ahora super actualísimas, ¿no? con todo el tema de que, cambio climático, en fin, con, con todas las inseguridades que va que va a generar ahí. ¿no? Eh, claro, claro, claro. claro Luis, supuesto. muchas gracias que seguro que tienes mucho sí, trabajo, te dejamos y nos vemos. Te agradecemos, nos vemos ánimos, en, en, en a todos estos Ánimos a todos esos potenciales voluntarios y voluntarias, ¿no? Que se puede, se es puede estar bien. desde el año 93 hasta ahora, ¿no? En una asociación. Sin, sí. sin perder mucho pelo, sí. sí. Y, y es muy gratificante, sí, sí. Bueno. Bueno. Es que, que nos tenemos que explicar, ¿no? Muchas gracias. Venga, Chao. saludos. Hasta luego. Chao.